Técnicas de la comunicación en el nivel administrativo Actividad de aprendizaje 3. Realizar documentos digitales según protocolos y áreas funcionales de la organización Evidencia de conocimiento Actividad 3. Evidencia 1. Actividad interactiva Entonces dice, introducción, estimado aprendiz, realice la siguiente actividad interactiva correspondiente al material de formación 3. El trabajo en equipo comunicacional es de vital importancia en el desarrollo corporativo de la organización empresarial dado que se convierte en un requisito fundamental para lograr las metas trazadas sobre el manejo de la información y la comunicación, delineadas en el plan de comunicación de la misma, para alcanzar una comunicación asertiva sobre una producción de los documentos necesarios de alta calidad desde cada área funcional de la empresa que respondan a las características de los receptores según las áreas funcionales de la organización y fortalezcan las relaciones sociales de los miembros de dicha organización. Vamos a clic sobre el botón iniciar y vamos a leer las instrucciones. Para realizar la actividad deberá arrastrar al recuadro recuadro de abajo, perdón, la definición que describa la imagen que se está observando de acuerdo con los conocimientos y conceptos adquiridos a lo largo del programa. Su si respuesta es correcta o incorrecta observará una imagen con el resultado obtenido. Entonces pues, la idea es mirar la imagen que tenemos en la parte izquierda. Y arrastrar el, el concepto o el texto que más nos parezca. Entonces, la comunicación es la base principal del trabajo en equipo, dado que la capacidad para administrar estos equipos se diferencia en aquellos personas que comprenden y manejan de manera asertiva la técnica para entenderse con las otras personas. ¿Soltamos? Para mirar la siguiente imagen, justamente. Dice: la comunicación es un pilar básico en las relaciones humanas, pero en ocasiones las diferencias que nos caracterizan crean obstáculos que impiden el libre desarrollo de la interacción con el otro. Postramos aquí esta y la soltamos en, en el recuadro.